el banguera en esta hora les traigo sublime 3 con el pack control eh, no sé si se pronuncia así creo que sí eh, pack control entonces una vez la en el link que les dejaré en la descripción del video nos vamos esperan los 5 segundos de publicidad luego dan clic en descargar y una vez se les descarga nos vamos a que se les descargue perdón nos vamos aquí a clic, damos clic aquí en descarga y nos quedará el archivo así. Damos doble clic. Luego clic en sí. Posiblemente se los dejen archivo RAR Para que den clic derecho y extraer aquí y les quedará así. O sea que dan clic derecho y luego extraer aquí una vez se descargue. Luego vamos clic en NES. NES. Palomeamos aquí. Damos clic en NES. Tal. Luego clic en Finish. Ahora vamos a copiar el pack. Copiar. También se lo dejaré en la descripción del video. Vamos a ejecutar Sublime 3. Y aquí vamos a dar clic aquí en Ver, Viewer. Y vamos a buscar consolas, donde diga consolas, aquí están. show console Vamos a clic allí. Y aquí vamos a pegar lo que copiamos. Le damos clic en aceptar. Y listo. Esperamos a que cargue. Eh, eh, le damos unos 15 segundos a que cargue, solo que le di clic. Me sale no responde, pero funcionará no es problema solo esperemos uno, un segundo y... ah ya miren que ahí ya funcionó y ya está instalado el pack control eh, entonces quedó completo nuestro sublime 3 y aquí pueden usarlo y hacer todo lo que necesitan ya está completico o sea que eso ha sido todo por hoy eh, espero que lo disfruten y no olviden suscribirse y en la descripción del vídeo les dejo el les dejo el link, el setup y el blog de notas con con el control pack. Bueno, eso ha sido por hoy. Nos vemos en la próxima.